Ok, miren, la, la principal razón por la que yo entiendo, vamos a buscar Chiva, ok. Primera razón, si usted juega 10 dólares, ahora mismo Chiva cuesta 0.0, ok, vamos a buscar ese número. Suponiendo que usted juegue eh, como si fuera la lotería, 20 dólares entre lo que vale Chiva, me va a dar la cantidad de Chivas que me van a dar. Quiere decir que por 20 dólares, ¿verdad? Y entre el precio de Chivas, yo tengo un total de 538,647 Chivas. Mucha gente hoy en día tiene la esperanza de que Chivas se va a poner a un dólar. Y si Chivas se pone a un dólar, una persona que invirtió 20 se va a ganar 538,647. O sea, es algo sumamente absurdo e ilógico. Pero ahora yo te voy a demostrar. Esa es la primera razón por la cual yo entiendo que no, nunca va a llegar a uno, ni siquiera va a llegar a un centavo de dólar, ni siquiera va a llegar a 10 centavos de dólar tampoco. Ahora bien, puede romper un cero, eso sí es verdad. Ok, la segunda razón es que, ¿qué se necesita para que el precio de Chiva llegue a un dólar? Eso es algo importante que usted debe saber. ¿Qué se necesita para que el precio de una criptomoneda llegue a tal precio? ¿Cómo nosotros podemos calcular eso? Ok, lo primero es que yo hice un video en la descripción donde yo les explico cómo calcular el precio de una criptomoneda. Por favor, si no lo han visto, miren ese video. Ahora bien, yo lo voy a decir de manera breve. Alguna cosita que quiero explicar. La capitalización de mercado, que no es más que el precio de la criptomoneda eh, por la cantidad. Por ejemplo, ahora mismo el Bitcoin tiene una capitalización de mercado de ese número que está ahí, miren, esos son 940 mil millones, ok, eso es casi, eso es una locura, entonces, miren ahí el Ethereum, 471 mil millones, esta página de CoinMarketCap te lo va organizando por la capitalización de mercado más alta, quiere decir que si yo quiero comprar todos los Bitcoin ahora mismo, los 18 millones y pico que hay existentes, esos 18 que están aquí, miren ahí, yo necesito gastar o invertir esa cantidad de dinero. ¿Lo ven? Si quiero comprar todos los Ethereum que hay, que hay 118 millones de Ethereum, yo necesito invertir toda esa cantidad. Entonces, CoinMarketCap me lo va organizando de esa manera. Entonces, miren, según, según va, voy bajando, lo, va bajando la capitalización de mercado. Miren cómo va bajando. Miren aquí la capitalización de Chiva, que hoy en día es de 20 billones, 20 mil millones de dólares. ¿Ok? Entonces... ¿Qué se necesita para que Chiva llegue a un dólar? Simplemente que este número, capitalización de mercado, se vuelva igual a este número que está aquí. Miren ahí. Entonces, ese número es como 500 veces más alto que el Bitcoin. Entonces, ¿cómo yo calculo? Le voy a poner un ejemplo para que ustedes vean que no estamos hablando de parate. Vamos a la calculadora. ¿Verdad? El precio de Chiva se calcula así. La capitalización de, de mercado, ¿verdad? Que son 20 millones. Yo voy ahí a la calculadora, ojalá la calculadora aguante todo eso cero entre la capitalización de mercado, que es todo este número que está aquí gigante, que se imprime, los checo imprimen trillones, pa que, por eso que te dan tanta criptomoneda. Entonces entre, le voy a dar igual y miren ahí cómo me sale el precio actual de Chiva. que eso significa 3.6 por 10 a la menos 5, eso significa este precio que está aquí ahora mismo, el precio que nosotros podemos visualizar. Ese precio, mira, 3.6 por día a la menos 5. Corremos el punto 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora bien, para que llegue a 1, para que llegue a 1, ¿verdad? Para que llegue a 1 dólar, la capitalización de mercado tiene que ser igual al supply. Yo voy a buscar Chiva aquí en la página de CoinGecko. Para que Chiva llegue a 1, ese número que está aquí tiene que ser igual a ese número que está ahí. Quiere decir que Chiva va a llegar a ser 500 veces más alta que el Bitcoin. Yo te lo voy a dejar de tarea para que tú analices que eso que eso es algo que se cae de la mata. Eso es algo que está sumamente fácil de, de entender. Chiva va a ser 500 veces más alta que la del Bitcoin. Yo te lo voy a poner ahí el número para que tú lo veas ahora aquí en el video cuando yo lo esté editando. Chiva va a llegar a valer más que el Bitcoin. Yo te hago la pregunta. Cuando del Bitcoin se imprimieron solamente, hay 18 en circulación. El Bitcoin es la criptomoneda que tiene menos criptomoneda eh, rodando. Y luego le, le, le sigue eh, el Ethereum y luego le sigue Binance. Miren ahí la circulación. Miren cómo va bajando la circulación. Entonces, usted me va a decir a mí que el que, Chiva va a llegar a uno. Chiva no va a llegar ni siquiera a un centavo de dólar. Chiva no va a llegar ni siquiera a 0.01. Lo más que puede hacer es comerse un cero más. Ya lo que Chiva iba a hacer, el subión que dio, en el cual todo el mundo hizo muchísimo dinero, ya lo hizo. ¿Por qué? Porque Chiva ahora mismo tiene una capitalización de mercado de 20 mil millones y algo válido. Se coló el token, se coló entre los, entre los mejores. Pero que Chiva tenga... El mismo capitalización que Bitcoin es imposible y que le pase por 500. No, imposible mi hermano. Así que analiza que si tú piensas que Chivo va a llegar a un dólar o a 10 centavos de dólar, en verdad tú eres un ingenuo porque tú no conoces la lógica de la matemática. Bien, ya tú sabes, me quité entonces.